Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Bienvenidos! This is now next level. This is oh, top of the eso. shop. This is yeah. the pot this of is. gold at the end of the rainbow. This is <laughs> test your level and see whether you can get to C1C2. I am... Me estoy encima, ¿no? De miedo. Okay? No. So, you will be fine. even though we're doing this actually in English, ¿Estamos haciendo esto en inglés? Estamos haciendo esto en inglés, pero las preguntas son C1, C2, oh. ¿ok? Oh, pensé que íbamos a hacer esto en español. Vamos a hacerlo en inglés. Y luego es muy bien. Creo que estaría listo para el desafío. Bueno, supuestamente hacer C1, C1 C2. C2. C2. ¡Venga! Lo Venga. hacemos en, en, en español. Ok, entonces <laughs> nos vemos en la segunda parte. Vale, chicos, estamos aquí hoy con, con el nivel C1, C2 de español, que es el último nivel, ¿vale? Es el, el, el proficiency de, de español. Mm. Pues Gordon, tenemos lo mismo, 12 preguntas. Venga. ABC. Eh, vale. Elegid la que creáis que es correcta. Vamos a dejar una pausa, pero si necesitas más tiempo, solo tienes que, que pausar el vídeo, ¿vale? Vale. Pregunta número uno. Rellena el hueco. Creo que las llaves por la calle. A. Creo que se me han caído las llaves por la calle. B. Creo que... Me han caído las llaves por la calle. C. Creo que me ha caído las llaves por la calle. Vale. Pues yo diría A. Ah, se me han caído. Mm, se me han caído. Vale. C. Mm, vale. Se me han caído. Yo hago la explicación en inglés, ¿vale? Para, para que. Más, más clara. this is a victim structure what you're saying that the keys fell se han caído las llaves they've fallen and we stick ourselves in to show that they fell from us we were the victim we didn't do it they we didn't drop them they fell exactly I didn't drop them yeah se me han caído so well that, but drop would be tirar really exactly mm -hmm. well it would be dejar caer, o dejar caer on yeah. Purpose, yeah. And, and so you could put the se me se te, se le, it doesn't matter who, who had the keys falling from them, and then you put the person, yeah? Victim yeah. structure so we So the, call the it. keys fell off me, from me? From me. From me. Well, if you, had them, you have your keys on, could they fall off? On you? your belt. You fell off. Oh, oh off your belt. in your yeah. pocket. Ok, yeah. vale. Número dos. Dudo mucho que ella... A. Ah, haya dicho eso. B. Ha dicho eso? C había dicho eso. Okay, so I would say ah, haya dicho eso. Hmm, muy bien, vale, y en esta por qué dirías eh, haya? porque when we've got dudo que, that's a trigger for the subjunctive, mm -hmm. so the the only option is A, there is no other option. Muy bien, muy bien. Correcto? Pues número 3. Rellena el hueco. Ojalá... con vosotros. Desafortunadamente, tuve mucho trabajo ese día. And I, I'm just a little gap here, because in the RAE, the word, the proper word would be infortunadamente. You, would you believe? But would say desafortunadamente? Uh -huh. Eh, so, ojalá con vosotros. Desafortunadamente tuve mucho trabajo ese día. A. Ojalá habría ido con vosotros. B. Ojalá haya ido con vosotros. C. Ojalá hubiese ido con vosotros. So, yo diría C. Hubiese ido. Correcto. Correcto, muy bien. Mm -hmm. um, y es... Past subjunctive. Uh -huh. Ojalá, typically here in Spain, ojalá on its own triggers ojalá. off the past subjunctive. And obviously we're talking about the past I wish I'd gone with you. Um, and ojalá que tends to be used for the present. Okay? And you can use ojalá on its own. Ojalá, I ojalá. wish. Ojalá, yeah. yeah. Uh, número cuatro. Noté que me faltaba la tarjeta llegar a la tienda. A. Noté que me faltaba la tarjeta nada más llegar a la tienda. B. Noté que me faltaba la tarjeta cuando llegar a la tienda. C. Noté que me faltaba la tarjeta tan pronto como llegar a la tienda. Pues yo diría nada más Ah, ¿no? ah correcto, nada más uh -huh. Y en este caso, aunque no lo sepas, por eliminación Porque sí. cuando, cuando. cuando llegar, infinitivo, Cuando no. llegué, Tan sería, pronto ¿no? como infinitivo, no, no. Entonces, el, por eliminación, aunque no sepas qué significa, sería claro. nada más uh -huh. ¿Y qué significa nada más? Porque nada es nothing Pero no? nada más, nothing more Nothing more... Cool. Just as I, just the as I arrived, yeah, just the, as moment. I, the moment mm -hmm. I arrived. Ajá, mm -hmm. uh -huh. sí. Muy bien. Número cinco. Por el culo. No, no lo digas, Gordon. Por favor. Número cinco. Estoy mm, ir a tomar un café. ¿Quieres venir conmigo? A. Estoy para ir a tomar un café. B. Estoy por ir a tomar un café C Estoy de ir a tomar un, ca tomar un café mm. Mm, Interesante Para por de Sí, pues yo diría B. por Estoy por ir a tomar un café Muy bien, estoy por En having done the book on por y para I'm aware that this also in some countries to say estoy para that means I'm at the point of leaving I'm leaving Oh well. yeah estoy para estoy yeah? para as well okay. it, it means something different Estoy por I'm in the mood I fancy yeah Yeah. so that's why I've chosen the por yeah? yeah Yeah so um estoy para is I'm about to estoy para salir ya I'm, I'm just about to go Or oh, estoy a punto de salir That that's more common here that more estoy common. para is, isn't very But common we, here. we can you can use it as uh -huh. well pero estoy por, means I'm about, uh, I feel like, I'm in, the like mood. I, I'm in the mood, I feel like... Hmm? we were, In the UK, we would say, might say, I fancy a coffee. I fancy, yeah. Mm -hmm. yeah. Me apetece. Oh, I, fancy, I fancy going for a coffee, yeah. Mm -hmm. Número 6. Erika ha venido porque la obligan y no porque... Ah. Erika ha venido porque la, obliga, la obligan y no porque quiere... B. Erika ha venido porque la obligan y no porque quiera. C. Erika ha venido porque la obligan y no porque quise. So I would say, quiera, B. Correcto. Mm -hmm. Muy bien. So why would you go for subjunctive? Well, it's because in this, I know the structure, and that she's doing this, not because she might want to, But because blah blah blah, yeah, or not because they're they're making to do it. So it's or because of, of this, but not because of that. Exactly, mm -hmm. that's a very standard kind of subjunctive trigger. Not because she may want to. Mm -hmm. I don't know if you would say that in English. No, we wouldn't, but but they, we could understand it. Not because you know they might be obliging it, but because yeah. Vale, pues número siete. El ruido de esos perros ladrando me. A. El ruido de esos perros ladrando me molestan. B. El ruido de esos perros ladrando me molesto. C. El ruido de esos perros ladrando me molesta. Hmm. So I would say, yo diría, perdón, estamos en el español, ¿no? C. Me molesta. Muy bien, me molesta muy bien. Porque el ruido. We're talking about the noise which is bothering me, which is just the same, the same. "me gusta, me molesta, me interesa, me". El, el, el esta esta pregunta era una, una pregunta trampa realmente, porque puse esos perros uh -huh. para ver si iban a por molestan. Molestan. Pero uh -huh. hablamos de del ruido. Uh -huh. El ruido de los perros, pero el ruido es singular, ¿no? Uh -huh. Entonces, me molesta. Esos perros me molestan, el ruido de esos perros me molesta, ¿sí? Correcto. 8. Vale, aquí tenemos dos, dos espacios, ¿vale? Sí. Eh, si... Mm, capaz de dejar de fumar, me... Mm, muy feliz. A. Ah, si eras... Capaz de dejar de fumar me haces muy feliz b si fueses capaz de dejar de fumar me harías muy feliz c si estuvieras capaz de dejar de fumar me harías muy feliz sí. La respuesta es b. Fueses harías, ¿no? Muy bien, fueses harías, porque es, es ser capaz, ¿no? Ser capaz. Ser capaz. Sí. Ajá. To be capable, be able. Sí. Ajá. Decimos bien. soy capaz de, bla bla bla. I'm able to. Es, es literalmente capable. Capable. Capaz of, es cap I'm capable o able, sí. Uh -huh. uh, muy bien. Y, y vale, he puesto aquí he puesto fueses. Para variar un poco de fueras, pero so, fueras también es correcto. Fueras, fueras uh -huh. o fueses. Uh -huh. Sí, muy bien. Y luego condicional, eh, porque la estructura va así, ¿no? The classic. If. If. Uh -huh. Past subjunctive would conditional. Muy bien. Vale, número 9. Roberto, ¿te apetece que esta tarde mmm, al cine? Ah, Roberto. ¿Te apetece que esta tarde vayamos al cine? B. Roberto, ¿te apetece que esta tarde iremos al cine? C. Roberto, ¿te apetece que esta tarde vamos al cine? Hmm. Vale, yo diría esta vez A vayamos correcto, vayamos ¿y por qué? por qué otra vez subjuntivo? ¿qué está pasando? otra vez this is um, the it's like an obligation like, do you want that we go do you want that we might go to the cinema So the, it's the same as ¿quieres que? Yes, no te difference. apetece que yeah. es uh, mm -hmm. usually the trigger yeah? exactly, te apetece exact. que a want K. Any kind of want with K is triggering off the subjunctive. Yeah. Do you yep. fancy that, that and then it's going to be somebody else uh -huh. involved? That we mm -hmm. go to mm -hmm. the cinema, trigger, or that somebody else does something? Yeah. Or, um, unless you're talking about yourself, then sí. there's no trigger because it's no. me apetece and then in infinitive. Me apetece ir, ir al cine, yeah? exactly. Me apetece ir al cine, le apetece ir al cine, so if, if it's you with yourself. The same group of people. Same person. No, but if it's, do you fancy that somebody else or even us, uh -huh, we, yeah? uh -huh. uh, then yes, it's triggered. trigger. Muy bien. Número 10. Vas muy bien, Gordon. Oye, hasta la fecha. ¿Qué ¿Qué hasta la fecha. ¿Qué tal vais vosotros? Mm. Gordon, Gordon va muy bien. Y no he visto estas no, no, no. preguntas antes. ¿eh? No ha visto las preguntas y las preguntas no están marcadas, ¿eh? así mm. que no, no lo sabe. Número 10. ¿Mm? Nadie te va a creer. A. Cuentes o no cuentes, nadie te va a creer. B. Cuentes o no, nadie te va a creer. C. Lo cuentes o no. Nadie te va a creer. Uy, thinking about this one. Mm. Vale, a mm. ver. ¿Cuentas o no? ¿Cuentas o no cuentas? ¿No cuentas o no? What's the, the first instinct? What what is? The first thing that came to your mind that you thought was B. ¿Cuentas o no? desafortunadamente es c lo cuentes, lo cuentes o no, o no. Ah, lo, o no. Ah, lo sí, sí, hagas claro, o no lo digas oh, o no claro, lo cuentes claro, claro. o no lo pienses o no uh -huh, ese, uh -huh. ese, uh, sí claro que no, no, no puede ser b porque no es contar algo no contar uh -huh. contarlo Exacto. muy mal ¿Vale? Lo cuentes o no lo digas sí. o no lo pienses o no uh -huh. lo sepas o no sí uh -huh. so it's the lo subjunctive sí vale pues C, era C. Bueno, Gordon, has tenido una mal Pero era, era muy difícil, ¿eh? Número 11 mm, Buena fiesta La de Sandra A De buena fiesta La de Sandra B Por buena fiesta La de Sandra C Para buena fiesta La de Sandra mm -hmm. Bueno, en esto no sé la, la, Pero yo diría C, C para, para buena fiesta Para buena fiesta, la de Sandra So, in English I suppose it's like You want a good party a Good party, Sandra's was Sandra's, the yeah. good party so, la, la, la fiesta, that's yeah. what it's referring to For, for a good party the la, one La the fiesta party La fiesta Sandra. de Sandra mm -hmm. yeah. So, para mm -hmm. Mm -hmm. Yeah So, mm -hmm. I, I don't, it doesn't have a literal translation in English, but it's a typical structure of um, Para... Para cocinero... I don't know if you're talking about somebody who cooks really well, and you go... Para para buen cocinero, Gordon. Mm -hmm. like. oh, para eh, buenas tortillas, la de Cintia. La de Cintia, muy bien. Mm -hmm. Vale, muy sí. bien. Y la última pregunta... ¿Vale? Berta es una chica muy sensible, por cualquier cosa, mm, llorar. A. Berta es una chica muy sensible, por cualquier cosa acaba de llorar. B. Por cualquier cosa se echa a llorar. C. Por cualquier cosa... Se puso a llorar. Vale, en es, esto solamente hay una opción, ¿no? Se echa a B. Correcto, se echa a. Mm. Uh -huh. Muy bien. Echarse a llorar. ¿ok? Uh -huh. like to, to burst. Burst into tears. Into tears. Uh -huh. So anything makes her burst into tears because she's very sensitive. Pero también existe... Ponerse a llorar. Uh -huh. Ok, which is one of those verbs of, um, of change. Uh -huh. Verb of change. To start, we um, would say. Ponerse a, which is to start. ¿Sí? Pero en este caso no tiene sentido. It can't, se puso a llorar. En la frase. Puso is in the past and we're talking in the present. We're talking about what she's like always. So that's exacto. why I looked at that and thought, uh, but then I realized it's puso. Exacto, pero echarse, se pone. Exacto. Echarse a llorar y ponerse a llorar, los, los dos existen. Simplemente, se puso a llorar, no puede ser correcto en este, en esta frase. Mm. Entonces, solamente se echa a llorar. She bursts into tears. Muy bien, que pues muy hemos bien. terminado. Muy bien, muy bien. No han... Bueno, ¿qué, tal? ¿Qué eh, tal? Algunas han sido difíciles y he de decir que eh, en algunas he ido a, a pillar un poco, ¿eh? Bueno... Un poco, poco trampa. Pero es lo que hacen en, en esos exámenes. Pero es lo que hacen ah, en los propósito. exámenes. Quieren, quieren ver sí. si vas más allá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que muy bien, me, me ha gustado, me ha gustado. Y claro Gracias. que, mira, después de ¿qué? 20 años aprendiendo español, todavía me, me, me, me cuesta de verlo. Claro, cuando ¿no? Claro, también es, es diferente sí. verlo en papel que escucharlo sí. y de repente dices, oh, dudo, ¿no? Sí, ajá. Pero que bien, Muy bien, bien. bien, bien. muchas gracias, A ti. Vale. And now, a word from our sponsor. <laughs> We um, have a book called Pocket porn and pala and it's only a little thin book. It's an easy read, but it's filled with the it's concept. Not thin. Hey, it's not, uh, well, it's it, it, it not, started it's off, it started off really thin, then I changed the size of the, the, the um, font, and it got thicker. Big mistake. Um, But this this is a book that will help you to understand the concepts of por and para. Not it isn't just a book on lists. It's to help you understand what you what you meaning by using por and para. So in the exams, like the Delhi exam, it's filled with por and para examples in every level. Just like Serenistad, they like to put them in because it's what catches people out. Yeah. So this is probably the book that will resolve 99% of your issues on por and para. Okay, there's still 1% that I can't get. Well. you are. There's always a dodgy 1% that you just can't you get. You've got to be nice to yourself, you know. You're doing your best. Exactly. And and we're not natives. No, we're, we're not it, native speakers. We're not natives and... You are. Well, I'm not native in English. That's, that's what I true. mean. I'm not, that's true. We're not natives in the language, in the second language. So we just do the best we can and exactly. we're always learning. And, if, you know, next time you'll you know that it's... Lo cuentes o no. Exactly. I won't forget that. No. Venga, che, that's yeah, you it, learn. we learn from our mistakes. Absolutely. Yeah, I've learned such a lot. Such a lot. <laughs> yes. Entonces, bien, chicos, bien. eso es todo. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.